Ok, tengo que hablar. Bueno, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla titulada Mapas mojados y el ciclo del agua. Eh, este conversatorio forma parte de Ficciones Hídricas, un programa de divulgación de la pieza Agua Cero, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital en el marco del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Y en esta ocasión nos acompañan Nathalie Seguin. Ella es ingeniera en física por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en gestión del agua y, y participación social por la Universidad de Montpellier, Francia. Y actualmente coordina la red de acción por el agua FANMEX, una red que trabaja para mejorar el manejo sostenible del agua, fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para incidir en en la toma de decisiones en cuanto a políticas y programas públicos a nivel local, nacional y global. También se encuentra con nosotros Adriana Salazar. Ella es artista e investigadora, eh, doctora en arte y diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus proyectos más recientes se sitúan en la intersección entre prácticas artísticas e investigación circulando entre diversos saberes y desarmando los límites entre lo vivo y lo inanimado. Recientemente publicó el libro Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco, bajo el sello Pitz Books. Ellas, desde sus campos de estudio y disciplinas, han abordado la problemática del agua desde las perspectivas de la soberanía, la autonomía y la autogestión, viendo este elemento vital como el eje sobre el cual se construyen identidades comunitarias, pero también desde una crítica de su gestión y distribución en el país. Y pues bueno, para empezar quisiera que nos contaran un poquito, eh, natalie de, de, de qué haces en FanMex, cómo funciona esta, esta red. Y, y tú, Adriana, de tu último libro, Enciclopedias de Cosas Vivas y Muertas, el Lago de Texcoco. Un poco contarnos de qué van estas dos, este, estos dos trabajos. pues Bueno, pues eh, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, gracias a Ari por abrir, digamos, eh, y ampliar el espectro de su pieza. Eh, de esta pieza que va a ser presentada en el Cervantino. Eh, de alguna manera, pues abarcará muchísimo más con estos diálogos. Eh, y bueno, agradezco mucho a las instituciones que han eh, hecho posible este diálogo. ¿no? Eh, como mencionas, bueno, mi nombre es Natalie Seguín y coordino una red de, de organizaciones de sociedad civil que se llama Far México, eh, esta red eh, básicamente está conformada por organizaciones que trabajan eh, en temas de agua y saneamiento, en temas de defensa de derechos humanos, en temas de, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con agua eh, vinculado con derechos humanos o con el medio ambiente o con salud. Eh, y entonces, estas organizaciones eh, confluimos en, en esta red, para incidir en políticas públicas, para incidir en fortalecimiento de las propias capacidades de las organizaciones, para informar y sensibilizar a los ciudadanos, a las autoridades locales, eh, a los grupos comunitarios, sobre, sobre la importancia de contar con un agua de buena calidad para beber ¿no? y cómo esto afecta positivamente en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de, de educación, de pensar, de trabajar, ¿no? El hecho de que estés bien hidratado y con una buena calidad de agua, pues evita que estés enfermo todo el santo día o, o, o que dejes de ir a la escuela, en fin. Y el saneamiento, ¿no? Que también este es otro de los temas muy importantes que manejamos en esta, en esta red y que ambos forman parte de los derechos humanos, ¿no? El saneamiento, mucha gente no lo entiende muy bien, pero es básicamente tener el derecho a poder entrar a un baño eh, y, y hacer lo que, lo que por naturaleza necesitamos, ¿no? Y que esto no te vaya a poner en riesgo. Entonces, eh, el derecho humano al saneamiento, en, en, en las autoridades generalmente creen que es una cuestión nada más de tratamiento de agua, pero no es así, ¿no? Tiene que ver con realmente poder contar con un espacio en las escuelas, por ejemplo, es, o en los espacios de trabajo, ¿no? Que la gente no cuenta con un baño digno, eh, pues genera también muchas enfermedades o ausentismos, las niñas dejan de ir a la escuela eh, porque no tienen un baño al cual acudir en, en, en periodos de menstruación, por ejemplo. Entonces, es, es, todo esto confluye y evidentemente eh, se vincula también con el medio ambiente ¿no? y con el cambio climático eh, que, que hoy en día pues, pues está dando, dando grandes impactos y efectos ¿no? y muchos de estos impactos eh, se sienten y se, y se viven eh, a través o de la carencia de agua o del exceso de agua. ¿no? Entonces, bueno, nosotros como red somos una red que trabajamos para fortalecer capacidades ¿no? de ciudadanía, de autoridades locales y también en incidir en políticas públicas para que este derecho humano, estos derechos humanos al agua y al saneamiento sean una realidad. ¿no? Es, eso es básicamente lo, lo que hacemos. Por otro lado, pues yo también he trabajado, bueno, como fotógrafa y he trabajado como curadora en... en en, en, en algunas eh, exposiciones, una en particular sobre cambio climático que, que tuvo lugar en Guanajuato, se llamó 390 PPM, eh, Planeta Alterado, eh, y en ese sentido, pues ahí también eh, confluyo, ¿no? En estos, en estos esfuerzos de vincular arte, cultura, ciencia, política, ¿no? Realmente el agua creo que es un elemento que permite eh, esta transversalidad y, bueno, pues, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Natalie. Eh, Adriana, cuéntanos un poquito de este libro que salió el año pasado, este, sobre las cosas vivas, el Museo Animado y la Enciclopedia de las Cosas Vivas y Muertas del Lago de Texcoco. Eh, ¿Cómo fue que...? Pues, ¿cómo fue que, lleg, o sea, que llegaste a este, a este proyecto y cómo lo fuiste? O sea, ¿cómo llegaste a este producto final que es un libro que ya está en librerías y que pues es muy, súper interesante y muy bonito? Pues, eh, gracias, Jime, por, eh, por estar aquí moderando esta, esta conversación. Eh, ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, sí, está bien, el mi micrófono. Eh, pues me da mucho gusto eh, estar aquí con ustedes, así sea de manera pues, virtual, como lo permiten las circunstancias hoy, hoy en día, y encontrarme nuevamente contigo, Natalí y conversar como sobre estos temas que, que pues, no solo son urgentes, sino que nos, pues, nos inquietan y nos, nos apasionan y pues atraviesan nuestras vidas. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Y pues este proyecto del que sale la enciclopedia de cosas vivas y muertas, el lago de Texcoco, básicamente surge de, pues de una experiencia que yo creo que compartimos los, los millones de habitantes de la Ciudad de México, eh, pues que es justamente la experiencia de vivir sobre un territorio de, de lagos desecados y de ríos entubados. Y generar un territorio en el que el agua eh, ha sido un enemigo en lugar de un aliado desde, pues desde la conquista española en adelante. Entonces, y además yo siendo extranjera creo que eso, eso fue algo que desde que empecé a vivir en México pues pasó al frente de una manera muy, muy notoria. Como eh, pues la ciudad se hundía, eh, los edificios se inclinaban, pero también había esta... Eh, relación entre desigualdad social y acceso al agua, estas inundaciones sistemáticas pues que parece ser que por muchos eh, eh, drenajes profundos y infraestructuras monumentales que construyan siguen recurriendo, pues prueba de eso fue lo que sucedió hace unas semanas en la, o la semana pasada en la colonia Portales. Eh, sí. Y entonces pues era, era algo que, que pues atravesaba también mi experiencia como, como habitante de esta ciudad y viniendo también de una tierra de, de humedales desecados que pues es eh, Bogotá, es una tierra muy muy húmeda donde llueve mucho y de ahí surgió una investigación eh, pues una pesquisa que se convirtió en una investigación muy larga y muy compleja en la que también terminé implicándome eh, políticamente con los asuntos de la defensa de, del territorio del lago de Texcoco en relación a la construcción del nuevo aeropuerto eh, y pues todos los efectos que, que, que la desecación sigue teniendo al día de hoy como ese fantasma del lago que, que se intentó desecar sigue regresando de muchas maneras. Entonces, eh, este proyecto tiene como muchas capas y una de ellas es este libro que tú mencionabas que es la enciclopedia de cosas vivas y muertas y básicamente sintetiza una investigación en la que eh, pues el lago se piensa desde su ausencia de agua. Yo creo que esto es como algo interesante para, pues, para conversar hoy, es como eh, el agua a veces se presenta a partir de, de, del no estar y, uh -huh. y como... Ese, ese, esa ausencia del lago no quiere decir que el lago no exista, que es algo que suena extraño, pero que en realidad eso me llevó a mí a entender que un lago y en general, yo creo que esto se puede extender a cualquier cuerpo de agua, un manantial, un río, eh, incluso el océano, eh, no es solo un cuenco lleno de agua, sino que es un entramado de relaciones muy complejas entre Seres que van desde microorganismos, minerales que afectan el, el suelo y, y, y la caída de agua, eh, poblaciones que habitan las riberas o que las navegan eh, y además en el marco de la, de la modernidad y, de, y de, de las ciudades modernas que, que intentan negociar torpemente, diría yo, con el agua, eh, pues también las infraestructuras entran a, a jugar parte de estos cuerpos eh, o estos eh, entramados que serían en este caso el lago, eh, las empresas de desecación, sí, de urbanización. Sí. Y entonces un lago se convierte como en un universo hecho de muchas, muchas capas y de muchos, muchos elementos disímiles. Y lo que intenta hacer esta enciclopedia es dar cuenta de ese lago a partir de, de la acumulación de todos estos elementos y cómo estos son únicos en el contexto específico del lago de Texcoco. Eh, y luego el proyecto tiene también este otro componente que es el Museo Animista, que surge Animista. de una arqueología de, de los terrenos federales del lago y también en un ejercicio de museología experimental pensando en los museos como lugares de encuentro, eh, como ágoras en las que se discuten eh, las, las cosas que se exhiben. Las piezas. Exacto, y pensando en el lago no como un asunto del pasado, que es como la narrativa oficial, sino como un asunto del presente y que además moldea un posible futuro para esta ciudad. Entonces, esos son como los dos eh, eh, pliegues de esta investigación. Eh, y por ahí digamos que me, me metí en los caminos del agua y sus complejidades. Y bueno, pensando justo en, en estos, más que nada, los caminos del agua, en cómo el agua ha sido el camino, <ríe> o sea, el camino que, que de alguna manera pues, fue el camino civil de, de la civilización, ¿no? Por, el, por, por agua llegó, llegaron las conquistas, llegaron las empresas imperialistas, este, el agua fue súper importante en la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, todo este, y, y, y, y hablo de esto porque es un, es un conocimiento que no está muy allá afuera, ¿no? O sea, esto se puede conocer a través de la historia, quizás, de las infra, de las infraestructuras este, hídricas, eh, o a la historia de, no sé, de, de las conquistas de, de los países este, del viejo mundo, como, como decían, pero... O sea, ¿cómo es que la modernidad, por ejemplo, ahora como la que vivimos y que viene desde esa revolución industrial, desde esas, desde esas empresas colonialistas, este, ¿cómo es que todo esto ha incidido y modificado nuestra relación con el agua? O sea, ¿por qué ahora nuestra relación con el agua es tan distinta a lo que hubiera, a lo que era este, no sé, en el México prehispánico o incluso en el México este, colonial, recién colonial, ¿no? ¿Por qué es ahora esta gran, pues esta distancia? Eh, no sé, Ariana, ¿quieres empezar o, o, o, o, o, o sigo? Eh, venga, pues mira, eh, creo, que, creo que esto que mencionas, eh, creo que México justo, eh, tiene, tuvo una relación eh, muy cercana con el agua. Esto, bueno, la propia Ciudad de México, Tenochtitlán, estaba, estaba construida, digamos, en, este, en esta zona lacustre, en este lago. Eh, y y, y, y por, por falta de conocimiento y desconocimiento, eh, o, por, o por justamente querer imponer una visión eh, que venía de fuera sobre la, la visión que se manejaba en, en México de, de convivir con el agua, de, de, de, de tener una relación muchísimo más eh, simbiótica, diría yo, con el agua en, en, las, en los, los, digamos, las poblaciones eh, que, que teníamos en, en el México precolonia, no. Eh, pues nos encontramos con este choque de visiones, no. Y, y, y se empezó a desecar, desecar, desecar. Esto seguramente Adriana platicará mucho más, pues ha hecho todo un trabajo de arqueología, diría yo, dentro de ese, ese lago. Eh, sin embargo, eh, toda esta visión, digamos, de revolución industrial, no, en la que se busca un supuesto desarrollo, creo que lo que, ha, lo que ha marcado esta revolución industrial es que siempre buscó una eficiencia, una eficiencia centrada en reducir costos, una eficiencia eh, principalmente enfocada en cuestiones económicas. Eh, y creo que ahí empieza un problema, ¿no? Porque la eficiencia en procesos, en o sea, hubo, hubo, hubo, hubo grandes avances en procesos, en tecnología, sin duda, pero nunca se tomó en cuenta el impacto que esto podía tener a nivel social y el impacto que esto podía tener a nivel ambiental, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos que se avanza mucho, pero se empieza a dejar de lado eh, todos estos impactos que, pueden que, que se han tenido, digamos, en, en, en los procesos industriales, y hoy en día, ¿qué nos está pasando en, en la gran mayoría de los países? Eh, los ríos y lagos están contaminados, ¿no? y México particularmente tenemos altos niveles eh, de contaminación en las aguas eh, eh, superficiales, digamos, eh, prácticamente un 90%, ¿no? Más o menos, eh, Principalmente por pues, procesos industriales, por procesos agrícolas, y, eh, pero no únicamente, ¿no? Ya estamos viendo que también el agua, el agua subterránea está altamente contaminada o tiene, digamos, concentraciones fuertes de elementos que son nocivos para la salud y que también tienen que ver con una cuestión de la forma en la que se extrae el agua de, del subsuelo, ¿no? Y esa forma de que se extrae el agua del subsuelo es, se hace eh, sin entender realmente cómo funciona el agua en el subsuelo, sin entender que, que, hay, que hay procesos, hay tiempos y hay flujos subterráneos que, que necesitan ser mejor entendidos para entonces extraer solamente lo que se puede extraer y no de manera así. Eh, tan, tan, tan abusiva como se puede llegar a dar en procesos industriales, porque lo que están buscando constantemente es una maximización de, de, de su inversión. ¿no? Entonces, creo que lo que también nos ha pasado es que eh, todo este proceso industrial, tanto en agricultura como en procesos industriales, pues nos ha ido alejando cada vez más de, de, del agua en sí o, de, o del entorno natural eh, y de esa observación de estos ciclos naturales, eh, y eso ha hecho que, que finalmente la innovación esté cada vez más alejada de esa observación de los procesos nat naturales y de los entornos natural naturales. ¿no? Entonces, los ciclos del agua en particular, eh, muy poca gente realmente eh, los entiende, los conoce, sí. Y ya difícilmente tenemos la oportunidad de observar estos procesos, ¿no? Porque como bien mencionaba Adriana, eh, eh, se, ha, se ha intervenido estos ciclos, han, hay, a, se han represado, se, se intervienen los ríos, se interviene eh, incluso, hace están ahorita, parece ser que en la zona de Puebla, están, están queriendo bombar, están bombardeando el cielo para que no llueva. Wow, sí. Porque las empresas solares están ah, queriendo asegurar su inversión. Entonces, eh, se, se empieza a volver un, un, una cuestión bastante perversa ¿no? en el buscar esa maximización de las inversiones uh -huh. sin reconocer la importancia de mantener un equilibrio en los ciclos naturales, tanto del agua como como todos los demás ciclos que, que, que tenemos en nuestros entornos naturales, ¿no? Entonces bueno, yo yo lo dejo ahorita ahí para, para dar chance también a, al diálogo. Muy bien. Pues eh, yo creo que Natalito ya ha descubierto como muy bien lo que es el como el aspecto este de los, los efectos que tiene el pues el pensar el agua tal vez como recurso, que eso creo que es una palabra que, es, que que, que es muy complicada, pero que moldea toda una forma de relación con el agua como algo que se puede extraer. Yo simplemente, a, a, pues a partir de, de, de mi experiencia, en particular aquí en la, en la Cuenca de México, eh, lo, que, lo que yo he, he visto, eh, no solo como desde la investigación de campo, y el acompañamiento de, de, pues, de estas eh, luchas sociales que siguen siendo muy rele relevantes e importantes, sino también pues, desde la investigación de archivo y un poco excavando la, la historia de cuál ha sido esta relación al menos con los lagos eh, de, de esta región eh, desde la conquista y cómo fueron esos procesos de desecación y lo que, y lo que encontré es que pareciera ser que hay un, el proceso colonial se sigue repitiendo. Hay como un espíritu de, de, de no entrar en relación con el territorio y por, y, por, y por ende con el agua, ¿no? Como agua y territorio en realidad vienen eh, unidos eh, desde como algo que se puede dom domesticar. Y yo creo que eso sigue siendo como una relación que prevalece en eh, todas estas obras infraestructurales que se siguen construyendo, en la misma administración pública del agua, al menos aquí en la Ciudad de México, y Natali, tú obviamente sabes muchísimo más del tema, y nos podrás de pronto eh, pues, eh, orientar en pues, cómo se dan estas políticas de administración, pero parece ser que vienen como de, de un espíritu de esta, de esta conquista o de esta, de esta empresa colonial que no se supera, sino que, sigue regresando como de diferentes eh, formas a intentar conquistar eso que no se deja conquistar, ¿no? como intentar conquistar lo inconquistable, que son pues la tierra, el territorio eh, y sus fuentes de agua y también pues todas las vidas que, que, se, que se enredan ahí a, a esas relaciones, ¿no? Entonces yo creo que no habría un quiebre, yo no vería un quiebre por ejemplo entre colonia y modernidad, sino que yo creo que hacen parte del mismo proceso de, de, de entender esto como, como un recurso apropiable y sobre todo domesticable y conquistable. Y sí, qué distinto sería, justo como pensando en lo que decías, Natalie, qué distinto sería si pudiéramos observar el agua, verla, verla correr, Ver como todo, toda la vida que, que cunde alrededor de las riberas de los ríos, de las periferias de los lagos. O sea, creo que justo este, pues esta colonización que desde que llegan empiezan a, a, a querer contener el agua, a querer contener, porque claro, pues había inundaciones, había desbordes para construir su gran ciudad de los palacios. Este, pues de alguna manera, a, a generación tras generación, pues esta idea de dónde está el agua en la ciudad, dónde está el agua en, en nuestros entornos, ya no lo reconocemos. Por ejemplo, yo no sabía que la calle de atrás era un río hace unos 50 años, ¿no? No tenía la menor idea, pero me dijeron, no, se vuelve un río, deja que empiecen las aguas y vas a ver. Entonces... Creo que sí, esto, esto de poderla observar, de poder ver, te da muy, o sea, nos, nos ayuda a entender mejor qué es lo que hace el agua, qué es lo que nos hace y cómo puede mejorar nuestra, nuestra vida diaria, ¿no? Y en cuanto a eso, el, el, el desconocimiento que tenemos de los ciclos del agua, me gustaría que, que abundaras un poquito más en eso, porque claro, si entendemos el agua como en la monografía de la primaria de este, evaporación, condensación, eh, eh, ¿no? cambiar de estado líquido, gaseoso, se enfría y sólido y vuelve a caer, eso, bueno, eso es un ciclo del agua, quizás, ese es el ciclo físico del agua. Pero no sabemos en realidad cuál es el ciclo de todo el movimiento que tienen el agua para que llegue a nuestras tomas, ¿no? De, de todo lo que pasa, para que llegue a nuestras tomas, si es que llega a nuestras tomas. En, en, si tenemos el privilegio de que llegue, ¿no? Justo porque, pues, no, no, no, ten, es, es como un. Es como una información velada, ¿no? Uy, ya no sé ni por dónde empezar, pero mira, yo creo que voy, voy a intentar retomar de, como, como me vinieron las ideas. Eh, creo que algo que menciona Adriana es muy importante, o sea, esta, esta colonización no ha parado, ¿no? Y creo que esta colonización también tenemos que eh, eh, hacer notar que viene también desde la manera en la que se estudia. Hay también una colonización, eh, en, diría yo, en la academia, ¿no? En la que se busca imponer eh, la visión de los ingenieros, ¿no? La visión del que, del que sabe cómo llevar el agua de un lado al otro o, o qué represa hacer sin que haya un reconocimiento del conocimiento autóctono de las regiones, o sea, de las poblaciones ¿no? eh, que viven en estas zonas donde pasa el agua o cómo se mueve el agua. Y, y eso creo que lo puedo generalizar porque no nada más es México, pero, pero, pero en México lo vemos muy claramente. Hay, como una, hay una tendencia a creer que el ingeniero es el que sabe de agua. Y en realidad, cuando uno trabaja, por ejemplo, con los campesinos, son los que más saben de agua, saben por dónde pasa, saben por dónde se infiltra, saben por dónde están los manantiales. Los manantiales es el agua subterránea que está aflorando. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí también hay este aspecto de, de colonización, ¿no? de que se busca todavía imponer un conocimiento sobre otro, cuando en realidad tendrían que estar trabajando ambos de, de manera coordinada para poder realmente lograr... Eh, Cambios sustentables en un manejo adecuado del agua. ¿no? Uh -huh. En relación a este ciclo del agua que mencionas, creo que, eh, como dices, ¿no? tenemos el típico ciclo que, que nos hemos aprendido todos, pero, y que no es errado en un sentido, ¿no? o sea, sin, o sea, a grandes rasgos es lo que pasa, pero si tú haces un pequeño... Eh, hay dos cosas que no, no están presentes en esto. La, el, el aspecto social, ¿Cómo nosotros como, como sociedad estamos interviniendo en ese ciclo? Eso no existe, ¿no? Es como si eso pasara solito sí. y eso no es así. O sea, hay intervenciones de infraestructura, hay intervenciones sociales, culturales, espirituales. Hay, hay, hay mucho que sucede en, esto, en este ciclo. Pero además, eh, el ciclo del agua vemos una fracción, porque incluso lo que mencionabas, ¿no? de, de ver el agua, cómo corre, o las riberas, o, o incluso manantiales, la parte del, de, de los ríos voladores, que justamente es, es, es, el, es el título, Ríos al aire es el título de, del artículo que escribo en la revista de la universidad, eh, que habla justamente de la importancia de estos flujos de agua que, que, que se crean con la evaporación de grandes bosques como la Amazonía o selvas, ¿no? En donde se evapora un gran volumen de agua y eso se, se vuelve un río, literalmente un río. Nada más que en un estado gaseoso, pero muy cargado de agua. Y esa agua se distribuye en otras partes del planeta. Eso forma parte del ciclo. No lo vemos, no es tan evidente, pero ahí está. Y también están los flujos subterráneos. Estos flujos subterráneos que a nosotros nos dicen, ah, pues como que se mete y, y, y acaba en el mar o algo así. No es así. Hay muchos flujos que se dan a distintos niveles de profundidad y que son fascinantes y que desafortunadamente se mantienen muy, muy opacos, muy oscuros, porque hay grandes intereses en, en esta agua subterránea, particularmente en nuestro país. Es, tenemos grandes fuentes de agua subterránea, sobre todo en el norte del país, hay mucha agua subterránea, pero nos hacen creer que no hay agua ahí. Pero qué raro que van empresas a instalarse justo en la franja este, de, de frontera con Estados Unidos, ¿no? Y las grandes, eh, digamos, disputas que se dan eh, en, esas, en esas zonas, eh, en donde nos dicen no hay agua, bueno, no sabemos realmente si hay, cuánta hay y cómo hay y cómo se está distribuyendo toda esta agua. no Entonces, eh, hace falta mucho más eh, investigación y difusión de esta investigación que ya está, que ya se ha hecho en muchos sentidos, pero se necesita mucho más. Eh, justamente, Alesia Cachadurian, que, que forma parte de estos, de estos diálogos, eh, ella eh, está por, bueno, ya, ya salió publicado en una revista internacional, eh, un mapa de la, del, de la, del, del país en donde identifica las zonas de recarga de agua subterránea y zonas de descarga de agua subterránea. ¿Qué significa esto? Creo que esto es, esto es este es un par de aguas eh, en, en, en México porque de alguna manera se hace evidente la importancia de ciertas zonas para que el ciclo del agua sea respetado y pueda mantenerse para que tengamos una, una, digamos, una disponibilidad de agua en el, en el presente y en el futuro. Estas zonas de recarga pues es la, las zonas en donde se puede llegar a infiltrar el agua, circula luego en ciclos locales que pueden ser cientos de kilómetros, decenas de kilómetros o centenas de kilómetros en intermedios o miles de kilómetros en flujos regionales y que luego saldrán en otros lugares. Y en esas zonas que sale el agua subterránea les llaman zonas de descarga de agua. Gran parte de los humedales son zonas de descarga de agua. Gran parte de los lagos perenes, como en la Ciudad de México, es agua subterránea. Por más que le intenten poner por todos lados este, muritos, el agua va a brotar y va a brotar de abajo. Entonces, como decía Adriana, por más que lo desequen, el lago sigue ahí. Y si no logramos entender eso, seguiremos generando infraestructura que no va a funcionar. Entonces, eh, bueno, yo ya, ya ahorita este, <ríe> le di por varios caminos, pero creo que justo eh, es, es apasionante entender cómo reconectar este ciclo. Es una misma agua que está circulando uh -huh. en nuestro planeta desde la creación de este planeta, ¿no? Desde que tenemos agua en este planeta, esa agua está recircula y recircula. El problema es que si la estamos fragmentando, entonces estamos generando una serie de impactos que van a regresar directamente en nuestra o sea, nosotros como humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a encontrar esos balances y, y para eso necesitamos tener como... Más, más información y difundir esa información y digo este este estos medios son una de esas formas okay. eh, y bueno además de estos como efectos en, efectos en nuestra relación con el agua como sociedad que finalmente ya no por lo menos ya no podemos verla y como dices ya o sea no la entendemos a profundidad este, y además somos una sociedad súper diversa, también ha habido efectos cuantificables y visibles físicamente en el espacio, en, el, en los territorios, ¿no? eh, por ejemplo, las desecaciones y las inundaciones, por otro lado, los desbordes de las presas y las represas, eh, las concesiones de agua y sus efectos para las comunidades en ciertos territorios, o sea, todo esto es algo que, que no es tan aparente, pero si leemos, si le ponemos tantita atención a la naturaleza, pues nos damos cuenta que la naturaleza no tolera excesos, ¿no? Y tan no lo tolera que no, no importa cuán largo, grande y grueso sea el té o, o el lerma Cusamala, eh, el, agua, el agua siempre va a tener... Eh, su propia ruta, ahora sí que su propia agenda y su propia fuerza, y, y no hay reacciones exageradas en el agua, ¿no? Hoy podríamos decir que nos, em, sí nos hemos excedido en la explotación, gestión, manipulación de los cauces y los cuerpos de agua, y pues la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta crisis de falta de acceso y de contaminación y de gestión? ¿Qué es lo que le está pasando a esos territorios donde antes pasaba el agua y ahora no? O donde antes había poca caída del agua y ahora se inundan. Eh, un ejemplo también muy claro es esta ciudad de México, el, de toda la zona del Valle de México, que tenemos esta gran contradicción pues, todos los veranos, ¿no? Eh, eh, hay una caída súper abundante de agua, hay unas inundaciones pues tremendas en distintas partes de, de la ciudad. Sin embargo, eh, hay muchísimas eh, zonas que tienen eh, una, un nulo acceso a, al agua o un acceso muy pobre y a una calidad también muy pobre. Entonces, ¿cómo... Pues, ¿cómo hemos llegado a esta crisis? Y, y eso, lo que les decía, ¿qué, ¿qué pasa con los territorios? Adriana, por favor, primero. Pues, yo no sé si pueda responder a tu pregunta. Es una pregunta como bastante compleja y bastante profunda y amplia. Y yo siento que yo no tengo las herramientas para pues para dar cuenta de todo. Toda la cantidad de pues, alteraciones y afectaciones que ha, ha habido, eh, pero pues algunas muy notorias que tú mencionas, sí, eh, y que se pueden, yo creo que la Ciudad de México es una especie de, como de diorama gigante en el que se ponen como un laboratorio de prueba de desastres en el que, simplemente se, se, se pone como a prueba los, los límites máximos de la capacidad de las fuentes hídricas y del territorio y las capacidades máximas de, de, de la posibilidad de urbanizarlo y poblarlo eh, y, y desarrollarlo pues desde el punto de vista obviamente del, del desarrollo como lo entiende la economía, no, del, no del, de, de otro tipo de desarrollo más sostenible. Y yo creo que aquí se ponen a prueba, pues, como los límites de, de qué tanto aguanta un territorio y qué tanto eh, se puede ver afectado en términos hídricos también, pues, que es como el, el tema que aquí nos, nos estamos discutiendo. Eh, y, y se ven, pues, muchas cosas que son muy, muy dramáticas eh, a nivel ecosistémico, claramente, que tienen que ver con la pérdida de ecosistemas eh, boscosos, con eh, pues la, la entubo, el, el entubamiento de ríos que se, da, que se da desde mediados del siglo XX y también incluso el, el único río vivo que queda, que es el río Magdalena en la Ciudad de México, ya está sufriendo contaminación y digamos que ya una parte de su cauce está siendo represado y entubado, eh, pero pues también en afectaciones sociales que tienen que ver con con esto que ya se llama, pues ya se le puede llamar guerras del agua, que es como en ciertas, eh, en ciertas partes de la ciudad el agua es algo por lo cual se tiene que pelear, se vuelve una especie de bien de especulación, eh, de corrupción, algo que es difícil de conseguir y algo a lo que claramente no se accede. Eh, las inundaciones que también generan pro problemas sociales muy, muy profundos eh, de desplazamiento y despojo, básicamente. Y en algunos casos también, eh, y esto lo sé pues, por haber estado en contacto con personas que no solo son eh, pues, víctimas de, de, de inundaciones, sino que también conocen a fondo toda las, la maquinaria política que se mueve detrás. A veces son decisiones deliberadas que se toman eh, de inundar algunas zonas para poder mantener algunas zonas secas y entonces esto genera una redistribución de los flujos que también es una redistribución de los flujos a favor de un orden eh, social. Entonces uno de los efectos que yo veo, por ejemplo, es que se empieza a generar una relación entre escasez e inundaciones y... Y, y un orden también social que se intenta imponer, ¿no? Como pues, no es coincidencia que las inundaciones sean en unas zonas eh, de la ciudad y no en otras? Y lo mismo, el escasez, la escasez del de, de abastecimiento del agua sea en unas zonas y no en otras. Entonces, el, eh, como también pensando en, en, en tu intervención de antes, Natali, pensando en estos... Como estos ciclos del agua son complejos eh, a nivel también de esa parte invisible que está ocurriendo y de también los tiempos, por ejemplo, de las aguas subterráneas que, que son muchísimo más largos que los tiempos humanos, pues parece ser que estas, estas afectaciones o estas alteraciones de los ciclos hídricos generan a su vez unos nuevos ciclos del agua, ¿no? que son pues, como unos ciclos artificiales del agua al menos de cómo el agua circula en las ciudades eh, de unos lugares a otros eh, y genera como unos, unos ciclos que serían pues unos ciclos ya eh, inducidos y tal vez pues también perversos eh, del agua. Entonces, no sé, esos son algunos de los efectos que se me ocurren pues más allá de las desecaciones históricas y de lo más evidente eh, que pues que he venido también observando aquí en esta monstruosa ciudad. Justo en esa palabra quisiera retomar esta última que dijiste, en estos ciclos incluso perversos, ¿no? Porque creo, eh, o sea, hay que recordar que, bueno, América Latina es la región más desigual de todo el planeta, para empezar. Y México es uno de estos países en donde la desigualdad es apabullante. Y entonces, Respondiendo un poquito así puntualmente a, a tu pregunta, ¿no? De cómo hemos llegado a esta crisis de falta de acceso, creo que también hay un tema político, hay un tema de decisiones políticas en las que de manera bastante perversa se decide dejar sin agua a ciertas zonas o se decide inundar ciertas zonas para mantener secas o para, o para mantener bien provistas mm. de agua otras zonas. ¿no? Entonces, esta, esta desigualdad que estamos viviendo en nuestro país es, uno es digamos es, diría yo, uno de los problemas mayores que tenemos en el tema del agua. Esta desigualdad tiene que irse reduciendo y para ello, se, perdón, para ello se tiene que ir identificando realmente quiénes son esas poblaciones que... que que no están realmente teniendo este, este, este acceso al agua ¿no? o al saneamiento. Y para ello necesitas información. Sí. Esa información no se está midiendo, no se está desagregando, no, no tienes información para poder identificar realmente quiénes son estos grupos. Entonces las inversiones siguen y siguen y siguen, pero ¿a quién están realmente ayudando estas inversiones? Sí. Se están privilegiando las grandes presas. ¿El agua para quién? Para la industria, para las grandes mineras, para las grandes refresqueras. ¿Y quién realmente está invirtiendo en infraestructura para acceso al agua a las poblaciones? ¿O para acceso al agua a, a regantes no industriales? ¿no? Entonces, creo que hay esta parte, ¿no? que es bastante perversa de la gestión del agua y cómo se distribuye el agua... Y bueno, por otro lado, las otras dos partes de tu pregunta hablas de cómo llegamos a esa contaminación y gestión, ¿no? Que, que de alguna manera se mezcla. Sí. Y, y regreso al tema de, de, de la gran falta de, digamos, de respeto a las reglas, a las normas. A la, eh, no tenemos un regulador propiamente del agua en nuestro país. El mismo que entrega las concesiones y las asignaciones de agua es el mismo que decide si sí si estás cumpliendo o no. Con, tu, con, con, con lo que prometiste que ibas a hacer. ¿no? Entonces, el, el clásico ejemplo es cuando, van a, cuando la propia Comisión Nacional del Agua va a revisar si están cumpliendo con, con la cantidad de agua que sacan o con el agua que vierten eh, en los cuerpos de agua las empresas, por ejemplo, pues les avisan que van a ir para allá. ¿no? Este tipo de, de, de, de, de formas bastante perversas que no permiten entonces que haya una verdadera regulación y que sí. aquellos que no estén cumpliendo con las normas, pues se, sean sancionados, eso no existe. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, regresando un poquito a este tema de la desconexión con la naturaleza, creo que justamente el hecho de esa desconexión de la naturaleza o esta imposición de una visión muy técnica de cómo se maneja el agua en, en nuestro país pues ha hecho que se construya y se diseñe, ¿no? Sin pensar en los caminos del agua o los lugares del agua, ¿no? Y como decías, la Ciudad de México es, uno, es un gran ejemplo vivo de eso, eh, pero, pero, digamos, no se construye, o sea, se sigue construyendo en zonas de recarga, toda la zona sí, oriente del, del Valle de México, que es una zona de, de digamos, de recarga de todas las aguas de, de, de la Sierra Nevada, se encuentra con todas estas construcciones de, de casas de, de interés que, que no dejan ni un centímetro cuadrado de, de, de zona verde como para que se pueda infiltrar y acaban habiendo unas inundaciones brutales en toda esa zona oriente, ¿no? A la hora de que uh -huh. baja con una velocidad brutal esas aguas y no se logran realmente infiltrar adecuadamente para, para volver a nutrir nuestros mantos, eh, digamos, el, el, el, el, los acuíferos que tenemos eh, debajo de, de este valle, ¿no? Y lo mismo no se prioriza, por ejemplo, o no se cuida de estas zonas de descarga, ¿no? Entonces, tendríamos que estar cambiando ya nuestra manera de hacer, digamos, eh, ¿cómo le llaman...? El, estos programas de ordenamiento territorial, ¿no? En donde se tendría que pensar qué zonas son prioritarias para que el ciclo del agua se mantenga vivo y no lo estemos ahí llevando de un lado al otro y rompiendo. Y luego, al romperlo, ¿no? Pues tenemos estas grandes inundaciones uh -huh. que, que terminan afectando a, a, a, a, pues generalmente a todas estas zonas eh, informales donde vive mucha gente, ¿no?, en nuestro país. Claro. Y, por ejemplo, bueno, sin querer restar su, eh, importancia a, otra, a otros territorios, pero para ustedes, por ejemplo, en este momento, si situáramos como, si situáramos esta crisis, ya sea por desecaciones, por desabasto, por ¿cuál sería la, la, el territorio en México que más es, en este momento estaría padeciendo este, estas crisis. Ya sé, como les decía, ya sea por contaminación, o sea, porque, por ejemplo, pensaba en todo este el río de Sonora, que gracias a la minera eh, se contaminó fuertísimo y afectó, obviamente, a, a todo lo que, lo que está a su paso, este pero no sé si hay algún lugar en específico en este momento que esté ahorita, o sea, que haya pone, que poner mucha más atención. Híjole, yo creo que todo el territorio. No, en, en, en el sentido de que, mira, estamos justo por sacar una plataforma en donde vamos a a dar, a sacar a la luz pública eh, 27 mil dictámenes que se uh -huh. hicieron eh, en escuelas de todo el país sobre la calidad de agua que le llega a esa escuela. Okay. No tenemos, digamos, todas las escuelas del país, pero, pero, pero sí son al menos 27 mil ¿no? en todo el territorio. De estas no sabes los resultados que, que, que, que hemos encontrado. Hay presencia de arsénico, de flúor, de manganesio, de plomo, de coliformes fecales. Es es, es verdaderamente terrible. Anormante. Se está viendo en todo el territorio. Entonces, luego, luego se puede separar y decir, mira lo que está pasando, por ejemplo, en, en el sureste, eh, en Chiapas. Chiapas es una de las regiones donde más disponibilidad de agua hay y donde menos accesibilidad de agua hay en las poblaciones locales. ¿no? Siempre se usa ese ejemplo para decir, hay mucha agua en el sur y poca agua en el norte y entonces hay que llevarla. No es cierto, en el norte hay agua subterránea no hay agua superficial tanta como, en, ni llueve tanto como en la zona del sureste, pero sí hay agua, el, el problema es cómo se maneja y cómo se está entregando eh, las distintas, eh, digamos, las distintas concesiones. Y, y entonces, en un por ejemplo, arsénico y flúor son elementos naturales eh, eh, eh, geológicos que es normal que hayan. El problema es la cantidad y la, y la concentración en la que la llegas a encontrar. Y eso lo manejas según el tiempo y la fuerza de bombeo. Entonces, uh -huh. si estás teniendo ese nivel, esos, esos niveles tan altos, significa que está habiendo un, un, un exceso de, de, de extracción de muchos pozos que no conocemos. Porque ese es otro problema. Existe un mercado negro, digamos, eh, eh, en este país, en donde hay muchos pozos que no están registrados y que extraen y que extraen y que extraen. Y sin embargo que sí se sabe que operan, ¿no? Porque al final sabes una embotelladora cuánta, cuánto está produciendo ahí. Sabes, de algún lugar sale el agua. En fin, uh -huh. este tipo de cositas. Entonces, eh, creo que el problema es nacional. Yo no podría enfocar una zona. Creo que sí se está volviendo... O sea, sí es un grave problema en el país, a pesar de que somos un país que tenemos una gran disponibilidad de agua, ¿no? Eh, en, en, en términos naturales. El problema mm -hmm. es la manera en la que se está gestionando, ¿no? Y, y... Entonces, a mí me costaría mucho trabajo decir, ¡ay! Aquí en este lugar, o porque hay como problemas en, o, o distintas, distintos enfoques en cada, en cada región, ¿no? Okay. Pues simplemente y, añadiría una cosa, uh, para porque tu pregunta, digamos, yo supongo que va dirigida a, a México, que ahí sí, yo no, no, no tengo como esa visión de conjunto, pero hace un rato, Natali, tú mencionabas a la Amazonía y, y cómo regiones como regiones la, como la Amazonía en general, bueno, la Amazonía que es digamos, la selva más... Eh, eh, como más eh, importante en, en el continente americano al menos eh, para aquí en México también pues estar la, las, las selvas del sur, la candona. la candona, pero en el caso de la Amazonía la, el, el, el, el daño que está sufriendo en este momento, sobre todo este año a partir de los, eh, los incendios eh, de unas secciones de bosque amazónico que se hicieron pues, mediáticamente muy visibles, pero pues a, a, a partir de, no sé, de, eh, amistades que yo tengo en Colombia que trabajan eh, con comunidades y, y que tienen proyectos en la Amazonía, la destrucción de la Amazonía es algo que se viene dando desde hace mucho, mucho tiempo. Y, que, y este es solo un caso que yo creo que la Amazonía tiene, el daño que sufre la Amazonía tiene impacto en todo el planeta. Si la Amazonía sufre, sufre todo el planeta pero yo creo que también es, eh, esto me hace pensar como en las fronteras nacionales como algo que, que a veces eh, limita también ese alcance a la hora de pensar los impactos eh, que se tienen las fuentes de agua, ¿no? De cómo los, los flujos aéreos y subterráneos también trascienden a veces fronteras y, y pues no sé, es algo que se me ocurre que con la Amazonía es muy, muy, muy visible, pero pues que tal vez eh, haya flujos subterráneos o aéreos o diferenciales en temperatura que, que afecten unas regiones desde otras regiones eh, como transnacionalmente, ¿no? Sí, y por ejemplo, muchos... Eh... O sea, a los consumidores de agua, a las personas de apieto, como que se les carga un poco la responsabilidad. No somos nosotros los usuarios los, los, a los que van orientadas las campañas de hay que cuidar el agua. Eh, repen, eh, no, se nos, se nos, Siempre se nos está planteando repensar nuestras prácticas y nuestros hábitos de consumo. Este, pero también hay toda una maquinaria, ¿no? Hay, hay un todas las líneas de producción que puede un país, este, que involucran, el, el, la, que us, utilizan el agua de principio a fin como un recurso, tal cual, como algo este, que se utiliza y se desecha, y se desecha sucio y como salga, ¿no? Y, pero bueno, finalmente nosotros como ciudadanos, como individuos, ¿qué podríamos hacer... Eh, para de alguna manera impu, impugnar por esos cambios que tienen que hacerse en las prácticas este, de, de la gestión del agua y en esa manera en, en la que se caracteriza el agua, ¿no? Eh, caracterizada, como decíamos, como materia prima. ¿Cómo, en, en su imaginario, cómo podríamos cambiar esa relación con el agua y, y, y, y tal cual des, quitarle fuerza a este, a este relato hiperprogresista eh, alrededor de, de, de este líquido. Yo quisiera nada más regresar tantito a lo que dice, dijo Adriana y, y, y, y lo hilo con lo que estás mencionando, pero creo que lo que menciona Adriana es, es como muy importante. En la, la, la, estos, estas selvas estas estas Estos ecosistemas, yo les llamo ecosistemas hídricos porque finalmente forman parte del ciclo del agua, ¿no? Y son ecosistemas prioritarios que deben de ser reconocidos como tal. Incluso, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que ten, que todos los países del mundo han adoptado y firmado, digamos. Hay uno de los, está, hay un objetivo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 que habla de agua y saneamiento, pero dentro de ese hay ocho metas. Una de esas metas justamente habla de la importancia de conservar los ecosistemas vinculados al agua para que justamente podamos, podamos asegurar la sostenibilidad del agua presente y, y para futuras generaciones, ¿no? Entonces, esto que menciona Adriana es fundamental. La conservación de, estas, de estos ecosistemas es una de, de las prioridades que, que, Jimena, mencionabas, ¿no? ¿En dónde nos enfocamos? En la conservación de estos ecosistemas. Y creo que estos ecosistemas, si los perdemos, entonces va a ser muy difícil regresar atrás. Y eso me lleva a la península de Yucatán a las selvas de, de, de, de, de, perdón, de Yucatán y de Quintana Roo, a las selvas también, la Candona, ¿no? la, la reserva de Calakmul. O sea, toda esta zona donde, donde pues tenemos grandes eh, lluvias se deben también, gracias a esta presencia de, de, de selvas y de, y de masas, digamos, de biodiversidad. Por ejemplo, Quintana Roo y Yucatán, el agua... Digamos, esa zona es una zona cárstica donde tienes ríos subterráneos, a diferencia del, del resto del país que son flujos subterráneos ¿no? que, que pasan a través de rocas. Pero en Yucatán tienes literalmente ríos por la forma y la porosidad de la, de la roca. Pero donde se infiltra toda esa agua es en esta zona, digamos, central. De la península, en donde tienes justamente estas selvas. Si perdemos eso, el impacto que eso va a tener en toda la península, y ya no, ya no, ya ni siquiera solo en agua, en todo. En turismo, en, en, en, en producción, en, en todo. ¿Por qué? Porque finalmente el agua tiene que ver con todos estos otros rubros de nuestra sociedad, ¿no? Entonces. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿no? Y, y, y lo que mencionas, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Yo no quisiera, digamos, satanizar ¿no? o, o, o, o hacer como muy radical los ambientalistas y, y, y el consumismo. No, porque al final todos estamos consumiendo. ¿no? Todos formamos parte de alguna u otra forma de, de, de, este, de, esta, esta, de, de este sistema. Entonces, los cambios tienen que ser sistémicos. Porque, como dices, a nivel personal y la manera en la que nos están queriendo echar la responsabilidad de la falta de agua a los ciudadanos, por favor, el 0.05% es el volumen de agua que nosotros a nivel doméstico personal usamos, del agua en este país. 0.05%. Entonces, ¿dónde están los otros actores. ¿Por qué no hay campañas en donde realmente empecemos a cambiar la manera en la que las empresas, la agricultura hace las cosas, usa el agua de manera muchísimo más consciente, responsable y quien no lo haga, que se le quite la concesión o que se le castigue con mucho dinero? No sé, en Estados Unidos les hacen pagar. Grandes cantidades de dinero. No les retiran la concesión, pero les hacen pagar muchísimo dinero. Aquí ni siquiera les hacen pagar muchísimo dinero. Ni siquiera cuando hay grandes problemas como el Grupo Modelo que, que, que tuvo, que, eh, perdón, no el Grupo Modelo, el Grupo, ay, de la minera. Eh, no recuerdo. ¿Minera México? Grupo México, no. gracias. El grupo México, eh, en donde destrozaron ¿no? el río Sonora y, y el impacto que hubo en toda esa población, no han pagado indemnizaciones a la gente. Entonces, ese tipo de cosas, pues no, o sea, yo creo que por ahí tendría que venir realmente un cambio, tendría que haber muchísimo más eh, fuerza en la regulación y en la, y en la sanción a este tipo de prácticas, porque nos está afectando a todos y no solamente a a los que defendemos, digamos los, los, los ecosistemas o el medio ambiente o el agua o el aire, sino a todos, porque económicamente tiene tiene impactos muy fuerte y, y en y en todas las, los niveles de nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, pues por dónde empezamos? Sí, sin duda yo siempre voy a decir que tenemos que tener cuidado, no, o sea, nosotros como consumidores eh, de cómo usamos el agua, pero diría yo, mucho más en la manera en la que consumimos productos. Porque justo ahí tenemos el famoso poder del consumidor, en el que podemos también estar empujando a que empresas cambien sus formas de hacer las cosas, porque uno ya no les quiera comprar, ¿no? O sea, ahí también hay, hay, un, hay un pequeño... Pues algo, una pequeña herramienta, ¿no? Que como consumidores tendríamos que estar apelando mucho más y decir, yo ya no te compro por esto y esto, ¿no? O sea, empezar a ser un sí. poquito más activos en ese sentido. ¿no? Sí, y también trabajos como el de Adriana o como el que presentabas ayer, que nos... nos, nos, nos, nos este pues nos sitúa en, en regiones y territorios que, digamos, están viviendo una problemática más cercana y desde una perspectiva que es quizás menos técnica del problema, pues más empática y, y como más, este, pues más entrañable, ¿no? Adriana, ¿tú qué dices? Mm. Pues yo, yo sí creo que hay una de las cosas que también Natalie mencionó hace, hace un rato que para mí fue fundamental también en todo este proceso es eh, pues justamente porque vengo del, del arte. Que el arte, eh, pues yo al menos me sitúo como desde una batalla de que el ar, de, de, de sostener que el arte también produce conocimiento. Y como en este proceso también de, de, sí, de reivindicar un poco la posibilidad o la potencia que tiene el arte de producir otro conocimiento, me doy cuenta de que el arte no es, o, o el arte digamos también produce conocimiento, pero también agencia muchos conocimientos de maneras distintas. Y, y, y digamos que al hacerlo aparecen muchos conocimientos, tú mencionabas por ejemplo el conocimiento de los campesinos, eh, el, el conocimiento también de quienes llevan como ponen su cuerpo en las luchas sociales por el agua por el agua y el territorio el conocimiento de las agriculturas ancestrales que además están muy vivas y, y proponen una alternativa real y tangible y que existe a otras formas de producción agrícola otras formas de consumo el cuidado de las cuencas que son conocimientos que, que quedan por fuera y, y que son importantes y yo creo que ahí también algo que uno puede hacer es eh, pues alinearse del lado de estos conocimientos, eh, difundirlos y se puede ponerlos en práctica pues todavía mejor en la medida de lo posible y, y diseminarlos también y... Es eso por un lado, también algo que tal vez no tiene que ver, o sí tiene que ver con mi proyecto, pero no exclusivamente que, que tiene que ver con el acceso a la información. Eso es algo que yo creo que, Nathalie, si tú nos podrías hablar mucho sobre el tema, eh, a qué información tenemos acceso como ciudadanas y como ciudadanos, cómo hacer valer también ese derecho a la información y a la transparencia, que creo que es algo que también ayuda a que pues, el agua sea despojada o redirigida o captada de manera eh, irregular, porque no hay, quien, porque no hay acceso a, a, a eso que está sucediendo ahí. Entonces, eso creo que también sería algo que yo no sé muy bien, tocaría como organizarse ciudadanamente eh, para, pues, para empezar a hacer reclamos más asertivos en relación a esa información que, que no, a la que no tenemos acceso, ¿no? Justo creo que este tema de, de, de información es, es como muy oportuno, eh, porque a veces, ahora digamos en México contamos con una ley general de acceso a información pública al gobierno, una cosa así. Sí. Eh, esta ley en efecto ya, ya nos ayuda mucho porque obliga, a las instancias públicas, en principio a entregar información el problema es cómo entrega la información de entrada muchas veces eh, tú solicitas la información y como no la pides exactamente como la tienen entonces te dicen que no la tienen y entonces empieza el vía crucis, ¿no? entonces tienes que ir investigando cómo es que la tienen para que entonces la puedas pedir perfectamente y entonces te la den finalmente te la dan ¿Pero cómo te la dan? No en datos abiertos, en un documento escaneado. Y entonces, si tienes 27 mil dictámenes, créanme que es una pesadilla, ¿no? Intentar pasar esa información a una base de datos para entonces poder sistematizarla. Y no solo eso, porque al final apenas ahí empezaría el trabajo de hacer que esta información sea comprensible por la gente, común y corriente. Los ciudadanos de a pie, cualquiera que no tiene por qué saber precisamente qué significan los elementos de composición del agua. Entonces, cuando tú recibes esa información, esa información te tendría que ser comprensible. Entonces, en principio, las instancias gubernamentales tienen la obligación de entregarte información comprensible, y no solamente así, sino que tienen que ser proactivos, te tienen que estar enviando la información, no la tienes tú, no tendrías tú que estarla rascando, tendría que estar muy fácilmente disponible. Eso no sucede todavía. Entonces, justo esta plataforma que vamos a presentar, eh, no solamente pues ya sistematiza la información, sino que además la grafica, y puedes ir entendiendo cada uno de los componentes, cómo impacta tu salud y si es preocupante o no, y si te tienes que movilizar o no como padre de familia o como director de escuela. Y, e ir a, y entonces les, les damos como un pequeño una pequeña ruta de acción para entonces ir al organismo operador que le está llevando esa agua y decir, señores, esta calidad de agua es inaceptable. Pero entonces... O sea, yo, yo invito en ese sentido pues, a los ciudadanos a, a entender mejor cómo funciona esta ley general de transparencia y acceso a información. Eh, y quien pueda y tenga el tiempo eh, pueda este, también solicitar esta información y, y, y si no la entiende, entonces buscar la forma de... de, de, de, de de ayudarse o apoyarse. Bueno, nosotros como, como, como organismos de la sociedad civil, pues intentamos justamente hacer que esta información se entienda y se entienda en todos los niveles, ¿no? Desmitificar el hecho de, o sea, nosotros como ciudadanos ya tenemos el derecho de tener esa información, ¿no? Hoy en día es increíble que el agua que nos llega a nuestras casas nunca nos han dicho de qué calidad llega. Yo okay. no sé si ustedes lo notaron, pero al inicio de la pandemia empezó a oler súper clorificada. Era impresionante. O sea, bueno, hasta las plantas se me murieron de tanto cloro que le habían puesto. Se caía el pelo. entiende, uh -huh. ¿no? O sea, había como una angustia para que, para que esta agua pudiera también como limpiar el virus. Pero bueno, ese es nada más un ejemplo. O sea, en realidad lo que, lo que estamos viendo ahorita con estas 27 mil, más de 27 mil escuelas, pues digamos que el agua que le llega a esa escuela seguro también es la misma agua que le llega a la comunidad que vive alrededor de esa escuela. ¿no? Y es, es, ese nivel de contaminación pues está afectando la salud de todas estas personas y las personas no están informadas de lo que de lo que les están sirviendo como agua, ¿no? O llevando como agua, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadanos tenemos que cada vez tener un poquito más, eh, pues, de exigencia y de, y, de, y de pedir que a aquellos que te están entregando un agua, pues, que al menos te estén diciendo qué tipo de agua te están llevando. Jimena, creo que Jimena, tienes que poner tu audio. Bueno, ya para ir cerrando un poco la conversación, eh, bueno, hemos mencionado también cómo, cómo esta nueva relación con el agua, bueno, es nuestra actual relación con el agua, este, ha sido, digamos, eh, cooptada históricamente, ¿no? por diversos intereses que no necesariamente tienen que ver con las personas, con el medio ambiente, eh, con la flora y la fauna, etcétera, sino que tienen que ver con intereses económicos, sociopolíticos, geopolíticos incluso. Entonces, eh, yo quisiera un poco regresa, regresar a, a, a, con, a que de una manera de conectar un poco con esta relación con el agua más ancestral. Eh, en, en mi búsqueda encontré un poema muy viejito de, de Tao Te Ching, de Lao Tse. Y es un poema que hace un símil entre los atributos del agua y los atributos de lo que en aquel entonces eh, se consideraban los buenos hombres o los buenos seres humanos. Y bueno, les quiero leer... Un, es un poema muy cortito, pero sí se los quisiera leer y ya me dirán qué piensas. Se llama Sé como el agua. Lo mejor del ser humano es como el agua. El agua hace bien a todas las cosas y no lucha contra ellas. Permanece en los lugares humildes que todos desdeñan. Por eso el agua está cerca del Tao. En su morada prefiere el como morada prefiere la humilde tierra, su corazón ama lo que es profundo y en sus relaciones con los demás prefiere la bondad, en sus palabras prefiere la sinceridad y en su gobierno la paz. En los negocios le encanta la habilidad, en sus acciones escoge el momento indicado y es porque no compite que existe sin reproche. Entonces en este simmel dice el agua no lucha, por lo tanto, no se equivoca. Y pensando al agua, o sea, si este poema, por ejemplo, hace esta asociación entre el comportamiento del agua y el comportamiento de los hombres, ¿qué pasaría si, si, si ahora pensáramos al agua como un sujeto? No como un sujeto humano, obviamente, pero sí un sujeto porque tiene un cuerpo, tiene una vitalidad, eh, tiene un cauce, tiene una capacidad para dar vida o muerte incluso. Eh, ¿Cómo ayudaría este tipo de ejercicio de ver al agua como sujeto a, a ver y a atender el cuidado que es necesario en, esta, en nuestra relación con el agua y que ésta sea de manera más empática y como decías, Nathalie, que sea una relación más simbiótica? ¿Cómo podríamos empezar? Ahí. Sí, sí. Pues eh, es muy. Es, el poema es bellísimo, es bellísimo, y yo creo que también, eh, regresando a tu pregunta anterior, un poco, o hilándola con tu pregunta anterior, eh, algo que nos vendría muy bien es justamente tener espacios para la imaginación política, ¿no? Pensar. El agua como derecho que pues de hecho es un todo un campo de la, del, del derecho que ya existe y que se ha implementado en, en otros países en relación a ecosistemas y a sujetos no humanos que ya son sujetos de derecho ante la ley, con todas las controversias que esto acarrea y en algunos casos viniendo de, de, de iniciativas de los mismos guardianes y custodios de estos territorios, en otras iniciativas del Estado que lo que hacen es reproducir las violencias sobre los ecosistemas, pero yo creo que más allá de, de, lo, de, de lo que ya existe en términos de, de, de, de, la, de ver a estas eh, entidades no humanas como sujeto de derecho, creo que es el, la poesía, por ejemplo, nos da herramientas para la imaginación política, es decir, como para pensar... El agua en otros términos ya nos pone como en otra relación y pensar en, en, en cómo situarnos en esa, en esa relación en la que el agua sería esto que no lucha, que es, me parece que es una imagen muy bella, ¿no? Y es que el agua se es, porque la pensamos también, incluso la, la categoría del de agua como bien común, también la pone en relación a, a los humanos, ¿no? A cómo uh -huh. la aprovechamos o disponemos de ella. Así no sea desde una relación extractiva, pero es muy diferente lo que tú planteas y me parece muy importante, que es pensarla para sí misma, ¿no? Que uh -huh. es que ella en realidad, si se mete en mi casa, pues ese es el curso que ella sigue para ella, que es lo que ella necesita para sí misma, que creo que es lo que a veces... Eh, pues no entendemos, ¿no? Incluso uh -huh. quienes tratamos como de reconstruir una relación distinta, eh, pues a, a veces caemos en la trampa de, de, pues de verla como un objeto, cuando no lo es, ¿no? Entonces, yo, yo sí como que defiendo mucho como esos ejercicios de, de imaginación política, porque sí, yo creo que tienen un efecto muy, muy poderoso en... En cómo nos pensamos en relación a eso, no solo, en, no solo pensando en el agua, sino en también la naturaleza. Es una idea muy problemática, ¿no? Porque pensar la naturaleza, entonces, ¿qué es la no naturaleza? ¿No? Es como la naturaleza, imagín, inmediatamente la pone como algo separado de mí, de lo que yo puedo disponer, o que yo puedo ordenar, o que puedo contemplar. Cuando pues es ella en sí misma y yo soy también parte de ella en ese sentido, ¿no? Entonces yo añadiría también eso, que, que somos agua y en ese sentido pues tam también participamos como de esos devenires del agua y, y, y es importante situarnos desde ahí. Claro, creo que creo que justo lo que mencionas, Adriana, en relación a esta separación ¿no? de, de los humanos, o el hombre en este, en este poema, eh, el ser humano en relación a la, a la naturaleza, esta separación que se da, es, es diría yo, justo, justo el, el problema, o el origen del problema, situarnos separados, ¿no? cuando en realidad formamos parte de esta naturaleza o de este planeta o de este espacio en el que compartimos e incluso formamos, o sea, somos, somos también agua, ¿no? Y somos carbono y somos, somos una serie de elementos en los que, que, que se manifiestan en este cuerpo físico. Pero nosotros no solamente somos un cuerpo físico, ¿no? Tenemos también espiritualidad, tenemos, tenemos este conocimiento, o sea, hay, hay también... Eh, o sea, creo que justo la, la poesía o el arte, ¿no? Nos permite acceder a estos otros, est estas otras eh, cosas que somos, ¿no? Eh, creo que la pieza de Ari eh, o este, o este eh, poema que nos lees, ¿no? Justamente nos permiten entrar a este otro conocimiento con otra sensibilidad, desde otro lugar, ¿no? Y, y por eso es que a mí me, me encanta este tipo de... De, de puntos de encuentro, ¿no?, como este diálogo y esta invitación que nos hacen eh, a formar parte de una pieza eh, artística que se presenta en un espacio físico y que de alguna manera eh, se, se, se estará vinculando con estos diálogos que, que, que permiten compartir un poco más de información desde distintos ángulos, ¿no? Y... En, en sí, bueno, el, el, el poema como tal, creo que hay una parte que, que a mí me gusta mucho y siempre me identifico mucho como, como pues sí, realmente somos agua, eh, pero no actuamos realmente como el agua, ¿no? Y es ahí donde de pronto el ser humano puede llegar a ser como mucho más rígido y tiene dificultad de ser más flexible y de, y de que si se encuentra con, un, con, un, con una pared, pues en vez de en vez de darle la vuelta como hace el agua, ¿no? El, el, el agua pues intenta, intenta, si no lo logra, pues le da la vuelta y rápidamente va a volver a encontrar su curso, ¿no? Y según la fuerza o la cantidad de agua, pues eventualmente terminará de, de demoler muros completos, ¿no? Uh -huh. que, que justo es ese, es, ese es como lo bonito del agua, que al final ella siempre sabe por dónde ir y con esa claridad, ¿no? Y uh -huh. translucidez que tiene el agua. Pero, pues sí, yo creo que el arte, eh, en todas sus expresiones, eh, nos permite acceder a, a mucho más gente eh, que la que el activista puede llegar a acceder o el que solamente se, se, se dirige, digamos, a cuestiones de políticas públicas. Pues el mundo, el, el espectro es muy pequeño, ¿no? Y yo creo que necesitamos cada vez más poder acceder a, a este otro, bueno, a la gran mayoría de la población que, que reacciona mucho más fácilmente, creo yo, a, al arte o a las artes, porque al final de cuentas eh, invita y envuelve en vez de, de nada más exigir, ¿no? Que muchas veces desde el activismo es, es, es muy cansado, ¿no? Este, esta, esta forma de pues de estar exigiendo cosas, eh, creo que tenemos que empezar a entender otras formas de, de convencer a la población y a los ciudadanos que somos de, de entender que es muy importante el agua, tanto para nuestra vida como para la existencia de este planeta, ¿no? Entonces, estas mezclas creo que son, son, son muy, muy positivas. Claro. Y el agua, el agua, el aire, o sea, todo lo que nos mantiene vivos y nos mantiene aquí, pues, son no, es, no son temas de, de un grupo, sino que nos, nos pertenecen a todos. Eso sí, como esa responsabilidad en el sentido de, de como, como dice Donna Jaraway, en esa capacidad de respuesta, en esa capacidad de... de de devolver, o sea, de, de reciprocidad el agua nos da, pero nosotros también quizá tendríamos que empezar a pensar cómo devolverle al agua eh, a través del cuidado, a través de estas pugnas, por saber qué es lo que se está haciendo, por, por ayudar a que su gestión no, no afecte a otras poblaciones, quizás mucho más... Este, que están que, que están asentadas en sus lugares desde hace mucho más tiempo que una un industria no a que se respeten esas esas esas poblaciones y se les y que tengan ese derecho que tenemos todos al agua limpia potable accesible y este y que además el, son son comunidades que sí entienden mucho mejor que nosotros esta, esta relación simbiótica, ¿no?, con el agua que nos da, pero que nosotros también debemos darle algo de regreso. Eh, bueno, no sé si quieran este, alguna reflexión de cierre para el público que nos escucha, si quieran compartir algo más. Oh. Pues simplemente agradecer, agradecer a todos aquellos que nos escucharon, nos vieron. Eh, y eh, invitarlos, invitarlos también a que conozcan eh, el trabajo que hacemos como red, como Red de Acción por el Agua, FAN México, pero también a las organizaciones mismas que conforman ¿no? esta red. Eh, están, en, digamos, en todo el país, y, y bueno, este, este conversatorio, en principio, pues se, se estará escuchando, viendo en todo el país, o más allá incluso, eh, y, y eso, los invitaría a, a que conozcan el trabajo que hacemos y a que se unan como ciudadanos a, a cualquier tipo de manifestación eh, que les permita reconectar con agua, que les permita devolver al agua ¿no? eh, lo, que, lo que nos da, que básicamente es un sustento de vida. ¿no? Y pues uh -huh. muchísimas gracias a todos los organizadores, a, a ti Jimena por, uh -huh. por animar esta... Esta, este diálogo. Y Adriana, un gran placer este, poder platicar este, contigo y volverte a ver. Gracias, Nathalie. Pues yo igualmente agradecerles primero a ustedes, a ti, Nathalie, por, eh, pues por, eh, por unirte a esta conversación. Ha sido un gusto como reunirnos. Eh, y a ti, Jimena, por tus tus preguntas y tu, y tu poema de cierre, que creo que es como... Que es, perdón, es un cierre, que tu poema es un cierre como perfecto también para dejar la, la conversación abierta, como hacia las posibilidades, sobre todo hacia el porvenir. Eh, y yo creo que estos espacios son vitales y que debería haber más y que... Una también de las tareas que podemos seguir haciendo es seguir abriendo espacios de conversación eh, pues entre personas diversas, de saberes diversos, pues como somos aquí Natalí y yo, eh, que en el compartir también salen, salen a veces cosas importantes. Entonces, pues nada, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Y a quienes nos escuchan evidentemente también, gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos, de verdad fue... Muy bonita, muy padre escucharlos, una bonita plática y creo que todos los escuchas van a estar muy agradecidos con todo lo que compartieron. Y bueno, hasta luego, muchas gracias. Ya. Gobierno de México.